Bella dime qué tenemos para Ay ahí. mi amor, te tengo todo Mira, hablábamos anteriormente Un inicio de Jochi Santos Y El la Jocheta. situación era que Génesis entendía que él debía ya Retirarse de lo que tenía que ver La televisión porque Su producción No estaba marcando lo que Quería en ese entonces Telemicro Ustedes saben que esta empresa tiene... Se defendió una... Villalobos, dijo que no, que no fue sí, él. Sí, sí. Pero... Y le culpan a otros, no solamente Hochi uh. Creo que hay que nutrirse dentro de esa información porque hay muchos comentarios que no tienen quizás fundamento o no están hablando con conocimiento de causa en cuanto a lo que está pasando. Pero lo cierto es que ya todo está listo para lo nuevo de Jochi Santos... Oh, el Jochet también, mira ¿Qué? el equipo, el nombre de la tía. Va a visa. llevar por nombre Jejeje. es temprano Jeje. todavía. ¿Es ya todavía? pueden ver la fotografía donde dónde... <risa> no, es temprano yo creo, todavía. Eh, Hochi es un tipo muy versátil. Él es muy versátil, muy espontáneo. Me, me pero lo que tiene que reivindicar. Me gusta mucho su, su, su si programa. Si viene como algo diferente a, a divertido con Hochi, yo lo apoyo. Yo creo, o sea, pero, es, pero divertido si, con, Hochi, con lo mismo no, no. no es un programa cansón. Y... No, pero ya, pasó, ya, uh -huh. ya su ciclo pasó. No, no. Lo que hubo es. <risa> oye, me escúchame. Lo que hubo es una tramoña okay. Una tramo. Una tram no un lío, algún lío le llamaron a Hochi ahí dentro. Porque tú sabes que es una empresa que se vive del chisme y de, y de muchas cosas. Hochi no, no, pero... Santo, Hochi Santo no es un programa de viejo, como dicen. Porque divertido tam, con Hochi. Divertido con yo Hochi. Esto, no, no, no. Di, oye, es nomás hay que ser realista. Hochi Santo siempre ha gustado, todos los domingos. Ah. Sí, el siempre que guste, ha gustado. Yo, no te, yo no difiero de eso. Ah. Más, no lo no comparto contigo, el sentido del programa, o sea, ya era algo que 20. era impredecible. Era, no sabía lo que iba a pasar. Ya cada demasiado año. Estamos hablando de que Jochi de y Telecentro. Lo no, no, no creo eso. No era canción, no era canción. Veinte años. Telecentro con un concepto. Telesistema, un concepto. Telemiso. Pero Gustaba, un pero Gustaba. Concepto. Entonces él mismo salió golpe. del aire. Él salió, ah, o, no, escúchame, no, no, no. Oye, escúchame. Gustaba, pero no lo veían. El ya lo veían, el dato. rating estaba en el suelo, el Porque no, no te va a no, no, los, no. los números no le daba. él. Voz. lo sacaron de ahí por otra cosa, no, no porque no gustaba. No, oye. Olvídate de eso, porque lo adquirieron ahí. ¿Qué tiempo tenía ahí? No, no, no marcaba. Aquí aquí la... sabes que no, a qué ¿Eso no va a ser? ¿El marcador de rating? No, todavía, todavía. eso no fue. Pero hay una maquinita que marca el rating. Y él no estaba marcando nada, mi amor. No, no. No estoy de acuerdo con eso, ¿no? A <risa> él le gusta no su divertido con, eh, con que no, ¿Qué día que viene me, me, me el programa? Ya viene por ahí, prontamente, y veo las fotos donde... Hay un equipo, ahí sí, está. Sí, hay un equipo diseñado. Garaje, de, sí, el, el esposo. De y... ¿Y tú crees? Ah, sí, ah sí, Son amigos de los el, lo Vargas. El Intocable, Albert Mena, que... Intocabe, es... Sí, pero mira, el ahora, se fue, menos señor Bermuda está ahí Mira quién entra en la foto claro, El dueño no, de no, Colovisión Ese sí. no, fue el primero que se dio presente Cuando <ríe> dio a conocer la propuesta Veremos en lo adelante ya en su primera entrega qué nos trae la Este concepto De este temprano todavía Pero respetamos a Hochi ajá, ajá. Respetamos su trayectoria Claro que sí es un icono no, De la comunicación por... I should think I